¿Qué significan las luces del dispositivo eco azul alexa está procesando tu solicitud rojo se ha pulsado el botón de encendido o apagado del micrófono o cámara púlsalo de nuevo para activar el micrófono o la cámara naranja el dispositivo tiene problemas de conexión a internet amarillo tienes un mensaje o notificación verde tu dispositivo está en una llamada activa o bien estás en una llamada por drop in morado la funcionalidad no molestar está activada.